El informe que aprobó la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional sobre los papeles de Pandora no tiene el carácter de vinculante. Es decir, que lo que se resuelva en la sesión del Pleno de Legislativo prevista para este jueves no necesariamente va a cumplirse. Que un informe como tal debe ser remitido a las instituciones correspondientes, tanto a Fiscalía, para que determine si existe un delito o Contraloría a través de un examen especial, si existe una responsabilidad, tanto civil, administrativa o penal, y son esas instituciones quienes deben justamente en el marco de sus competencias dar una respuesta política. Si bien en el informe no se menciona la destitución del presidente Guillermo Lazo, sí se abre la posibilidad de una muerte cruzada, en la que tanto el primer mandatario como los asambleístas tendrían que dejar sus cargos. Entendemos que hay muchos legisladores que no van a estar de acuerdo de plantear una muerte cruzada, porque eso es lo que dice exactamente el artículo 130.2. Hagámonos, o sea, seamos claros. Sí, evidentemente muchos compañeros dirán ¿por qué tengo que dejar mi curul cuando pueden buscar otra salida? Porque sí, esa es nuestra posición. Las demás conclusiones y recomendaciones de este documento serán analizadas por los 137 legisladores. Entre ellas consta que el presidente de la República, Guillermo Lazo, comparezca en el Pleno de la Asamblea Nacional para que responda sobre el posible nexo con paraísos fiscales. No hay necesidad. Ya, ya informó, ya está presentado los documentos, papel. Y además nosotros, dentro de la Comisión de Fiscalización, habíamos empezado un proceso de investigación pero no se nos permitió y se arrebató la competencia que tiene la Comisión de Fiscalización y se traslada a otra comisión que no tenía esas competencias, sin embargo somos respetuosos de lo que haya resuelto el Pleno. Si el informe de mayoría no cuenta con el respaldo del Pleno, podría concretarse el tratamiento de los informes de minoría, uno realizado por los asambleístas Virgilio Saquicela y Gruber Zambrano, cuyo argumento es la falta de motivos. Que las recomendaciones están para ser observadas por el Pleno, nosotros mañana lo que deberíamos hacer como comisionados es sustentar el informe y que sea el pleno de la Asamblea Nacional que determine lo que va a pasar con ese informe y evidentemente con el futuro del presidente de la República. Uh -huh. El presidente ha incumplido la ley del pacto ético aprobada en el 2017, hay suficientes elementos que lo demuestren. Hay otro informe de minoría, el presentado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que señala que el presidente Lazo no incumplió el pacto ético. Y se confirmó ya la detención de Sebastián Yunda Yunda en Buenos Aires, Argentina. Algunos de los detalles que pudimos, pudimos conocer respecto de esta detención es que se lo buscaba ya en 194 países tras la difusión roja que fue emitida por Interpol durante las últimas semanas. Recordemos que Sebastián Yunda está involucrado en un presunto delito de asociación ilícita tras haberse encontrado comunicaciones vía chat y vía su teléfono celular con... Contratistas del municipio de Quito. Sebastián Yunda también se sabe que había sacado una cita para vacunarse contra el COVID-19 en el hospital italiano en Buenos Aires, Argentina. La policía logró determinar esta cita que había sacado Sebastián Yunda y lo detuvo antes de ingresar a esta cita para la vacunación. El proceso de traslado de Sebastián Yunda a nuestro país... Tomará seguramente algunas semanas. Recordemos que desde octubre, según el comunicado emitido esta tarde por el Ministerio de Gobierno, pesa sobre Sebastián Yunda una orden de prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita. Esto fue lo que se ha confirmado ya. Sebastián Yunda está detenido y será trasladado a nuestro país en las próximas semanas, quizá de acuerdo a la información que ha dado el gobierno nacional. Pero en otro caso... Que involucra también a otro de los miembros de la familia Yunda, al alcalde de Quito, Jorge Yunda, padre del detenido esta tarde. Acá en la Corte Provincial de Pichincha se realizó esta tarde, esta mañana y tarde, la audiencia de recusación de uno de los jueces que integran el tribunal que lleva el caso de peculado que enfrenta el exalcalde, y 13 procesados más por la compra irregular de pruebas para detección de COVID-19 durante la pandemia en 2019. Los abogados de ambas partes han dado sus argumentos respecto de las razones en el un caso por las cuales se ha recusado al juez Fabián Favara para que deje de conocer el caso. Esto a los abogados de Jorge Yunda y por otro lado la defensa del juez Fabián Favara que dice que no existen argumentos para esta recusación. Esto fue lo que dijeron se ha demostrado los errores en el acto propositivo que es la demanda, la violación a los requisitos y creeremos que no, creemos que no existe ninguna posibilidad de que prospere la, la demanda. Okay. No tenemos el día exacto, los jueces dijeron que nos van a notificar oportunamente para la resolución, para el llamado a la lectura de la resolución y estaremos esperando para eso. Los jueces en este momento han considerado que la prueba es muy extensa y que necesitan tiempo para, para analizarla y resolverla eh, si es que se le aparta al, al juez Favara, los otros los dos jueces eh, deberán decidir si es que están contaminados y dar un paso atrás. Y bien, recordemos que de aceptarse esta recusación, el caso por peculado podría volver a foja cero y en eso coinciden ambas partes. Esperemos la resolución que deberán tomar ya para las próximas semanas o en los próximos días los jueces Patlova Guerra y Wilson Lema que están tratando esta, eh, de, esta, este recurso de recusación en el caso de peculado. El proyecto de ley derogatorio a la normativa de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal fue presentado en la Asamblea Nacional por la bancada de Pachacutik. El documento tiene dos artículos. Uno de ellos plantea eliminar con efecto inmediato las reformas tributarias y todos sus efectos impositivos que se generaron desde su entrada en vigencia. El constitucionalista André Benavides alerta que aquí podría haber señales de inconstitucionalidad. Establece un efecto retroactivo de esa normativa. Y de acuerdo al artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el CAL podría, en este caso, al encontrar vicios de inconstitucionalidad, no calificar el proyecto de ley. Si es que hay que hacer algún ajuste al proyecto, hay que hacer. El tiempo es otro de los factores que preocupa con respecto a este proyecto de ley. Al tratarse de un trámite ordinario no puede analizarse en menos de tres meses. Aproximadamente tomando en cuenta solo mínimos del primer debate, considerando un mínimo para elaboración del informe de primer debate, que es de, 15, de 20 días, un mínimo para presentación de observaciones de acuerdo con la ley de 30 días alrededor de tres meses tomará la aprobación de este proyecto de ley considerando, como le digo, exclusivamente los plazos mínimos que prevé la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y después de este periodo debe pasar por el veto del Ejecutivo. Y al seguirse el trámite ordinario, el presidente de la República podría vetar totalmente el proyecto de ley. Entonces, ¿de qué te sirve aquí debatir seis, cuatro meses si al final el presidente de la República te va, te va a vetar totalmente? La solución... Para suspender, para dejar sin efecto esta normativa es a través de una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Los cambios de carácter tributario solo son potestad del presidente de la República, por lo que las reformas no podrían originarse en la Asamblea Nacional. La facultad tributaria tiene exclusivamente el Ejecutivo por norma constitucional, por lo tanto la Asamblea no puede plantear una reforma tributaria eh, o una reforma a la ley que ya está por, por, entró por, en vigencia por el Ministerio de la Ley. Entonces, eh, dependemos del Ejecutivo para que mida una, no, una nueva normativa tributaria en la que podríamos discutir estos temas. La propuesta de ley deberá ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa y asignada a una comisión especializada antes de ser tratada por el Pleno de la Asamblea Nacional. El proceso de inoculación masiva de la tercera dosis ya inició la mañana de este miércoles. El objetivo es continuar protegiendo a la población de la nueva variante Omicron de la COVID-19. De acuerdo al director del Distrito 0904, Harold Vinuesa, el único requisito para obtener la dosis de refuerzo es presentar el certificado de vacunación de una vigencia de al menos seis meses de administración de la segunda dosis y específico el biológico que se está administrando. La, el refuerzo es con AstraZeneca, netamente. Y el paciente, el único paciente que se ha puesto cancino, efectivamente será con cancino. Ahí es donde no vamos a hacer una variación en cuanto a la vacuna. Pacientes que son o que fueron trasplantados y que toman inmunosupresores son los pacientes que se les coloca Pfizer. Entre tanto, desde tempranas horas de la mañana se evidenció gran presencia de personas de la tercera edad a la espera de su dosis de refuerzo. Sí, sí, me pidieron el certificado de las vacunas anteriores y la cédula para ingresarme y todo. Gracias a Dios ya me vacuné, ya tengo la tercera dosis y estoy muy agradecido. ¿Viene por la tercera dosis? Sí, ni a la tercera dosis. ¿Qué tal el proceso de vacunación en comparación con los procesos anteriores que le ha tocado vivir? Por ahora está bien. Y si usted se quiere colocar la tercera dosis, ¿deberá respetar el siguiente cronograma de vacunación? Si usted recibió la última dosis el 1 de junio, ¿se podrá inocular este miércoles 1 de diciembre? Si usted se inoculó por última vez el 2 de junio, ¿podrá vacunarse nuevamente el jueves 2? Si la segunda dosis la recibió el 3 de junio, podrá inocularse el viernes 3. Si lo hizo en junio 4, podrá recibir la tercera dosis el sábado 4 de diciembre. Mientras que si la última vez que se inoculó fue el 5 de junio, podrá colocarse la tercera dosis el domingo 5 de diciembre.